Papás, hay datos que hay que considerar al realizar un antidoping. Los tiempos varían dependiendo de la sustancia que consume tu hijo y de su estado de salud. Así funciona la metabolización de las drogas. El alcohol tarda de 10 a 12 horas en la sangre y de 3 a 5 días en la orina. Las anfetaminas, 12 horas en la sangre y de 1 a 3 días en la orina. La marihuana tarda 36 horas en la sangre y de 7 a 30 días en la orina. La cocaína dura de 1 a 2 días en la sangre y de 3 a 4 días en la orina. Y por último, la heroína tarda 12 horas en la sangre y de 3 a 4 días en la orina. Todas las que acabo de mencionar duran alrededor de 90 días en el cabello. Como te has podido dar cuenta, en donde tendrías mayor posibilidad de detección sería en el cabello. Lo malo es que existen pocos laboratorios que realicen esta prueba. La segunda opción sería un examen de orina. Lo bueno... Uno, es la más accesible económicamente. Dos, es la más común. Y tres, la muestra se obtiene de una manera más fácil. Ya como última opción tenemos la prueba de sangre. Lo malo, uno, tenemos menos tiempo para poder realizarlo. Y dos, la muestra no se obtiene de manera tan fácil. Tomando en cuenta esto, la eliminación de las sustancias en el cuerpo es rápida. No olvides que tener la sustancia fuera del cuerpo no significa tenerla afuera psicológicamente.